Te saludo nuevamente desde Crescante. Aquí hoy tocaremos un tema que tiene que ver con la parte introductoria a las máquinas de control numérico computacional. Como tú sabes, esta tecnología fue, eh, pues, fue realizada a principios de los 50 por el tecnológico de Massachusetts. Y bueno, pues básicamente, ellos que hicieron eh, lo que realizaron eh, en esta ocasión fue eh, darnos la posibilidad de automatizar una fresadora. Eh, en una máquina CNC existe una computadora que controla la posición y la velocidad de los ejes y motores ¿no? que acciona la máquina y son capaces de mover herramientas al mismo tiempo en diferentes ejes. Inicialmente en tres ejes, pero ya hoy en día podemos tener seis o más ejes. Eh, esa es la evolución que, que está teniendo el control numérico computacional. Se debe a que las órdenes dadas a la máquina pues son indicadas por una serie de códigos numéricos ¿no? estos códigos numéricos son un conjunto de órdenes que siguen una secuencia lógica esta secuencia lógica constituye un programa de maquinado eh, qué características tienen la, la estructura de los programas de eh, control numérico la primera de ellas todos los programas deben tener un nombre para identificarlos los programas están compuestos por bloques sucesivos cada uno de estos tiene una instrucción de control y luego los bloques sugieren que vayan eh, números pero no de uno en uno por si nos hace falta insertar algún tipo de línea en el programa cuando veamos ejemplos de programa pues nos vamos a dar cuenta de ello eh, desarrollar órdenes de operación, hacer cálculos necesarios y elegir herramientas y velocidades de, cor de corte que son los parámetros de mecanizado que tú requieres saber entonces eh, de esta manera se da el procedimiento de programación y los códigos utilizados son N que es el número de bloque, G que es la instrucción de movimiento, X, Y Z que son las cotas correspondientes a X, Y y Z, F es la velocidad de avance de la herramienta de corte, S es la velocidad de giro del husillo que, que tiene la herramienta, T es el número de herramienta o tool que se encuentra en el magazine y M son todas las funciones auxiliares se requieren para algún proceso de maquinado hasta aquí vamos a dejar esta esta parte de nuestro video y nos vemos en la próxima entrega del canal si te gusta por favor ponme ahí hay un botoncito de, de una manita hacia arriba me encantaría que pudiéramos tener mayor interacción y que por lo menos me entere si de esta manera te gustan los contenidos del canal nos vemos en la próxima